La envidia y la fama llegan solas El cuarto siempre me la paso a solas Estoy viendo una que otra rola Y con demonios que me controlan Me pongo al tiro Y los que me envidian y los miro Me deliro cada que le respiro y no me importa Me dijeron delincuente por fumar mota Pero prefiero eso que ser abusador Como la chota No soy pobre, mucho menos soy rico Pero mantengo la guerra contra los huicos Y ahora si me paran pues le doy un disco Antes me paraban y me daban vergazos Y ahora se les olvidó que feo caso La envidia es y la fama llegan en solas. En mi cuarto siempre me la paso a solas estoy viendo una que otra rola y con demonios que me controlan traigo bien repleta mis libretas de la pura neta que escribo en la banqueta para llegar a mi meta sin tener que ser profeta la neta no me la cuenta si se trae le saco la 380 y una punto con silenciador y un cargador la fujó en el pantalón Cuya tu cuadra nadie supo nadie vio varios sabemos que la iglesia es una empresa mundial de gente delincuente los ¿No tres pregúntale al presidente todo lo que sabe del Papa Negará, a mi nada se me escapa cuando rimo la verdad No quiero que la gente vea el mundo con lentes de realidad Y deje de mirar el mundo con lentes de reibano Como digo mi aceptan Mi no es violenta, violenta es la realidad La envidia y la fama llegan solas En mi cuarto siempre me la paso a solas viendo una que otra rola Y con demonios que me controlan F F F F Beats.